Las funciones del colaborador son cuatro. La primera, contactar con el estudiante antes de su llegada para preparar las gestiones previas. En cuanto el estudiante compra el vuelo, se le asigna un colaborador y en ese momento me envían un mail. Yo me pongo en contacto con el estudiante por vía email y vía WhatsApp. Se le envía una guía de cómo funciona todo en Australia, primeros pasos a seguir como más personalizado contactar con el estudiante antes de que aterrice en Australia, vale, para tener contacto en contacto cercano con él o con ella, que se sientan cómodos, que te pregunten todas las dudas antes de llegar y ayudarles a preparar y organizar su llegada. 2. Recibir al estudiante dentro de las primeras 24-48 horas a su llegada, donde realizaremos los primeros trámites. Cuando llegan por primera vez a Australia, somos su persona de contacto, la persona de la agencia que le recibe en destino. Somos la primera cara, o sea, la primera persona física a la que van a ver de todo el equipo. Entonces, una vez aterrizan, nosotros los atendemos entre las primeras 24 o 48 horas. Y bueno, les ayudamos a hacer los trámites en el banco: pues abrir la cuenta bancaria, pedir la tarjeta de crédito, Va a sacar la tarjeta SIM del teléfono, la tarjeta del transporte. Task Find Number, que sea la seguridad social de aquí y les asesoramos pues con todas las, las, las pequeñas cosas que necesitan cuando llegan a, a una ciudad nueva, ¿no? a un país nuevo. Cómo funciona la ciudad, grupos de Facebook, cómo funciona el movimiento de trabajo, el currículum. Eh, algunos tips de cuál es la mejor forma de buscar casa o buscar trabajo. Dudas eh, sobre el transporte público. El modelo de currículum que tenemos en nuestro, en nuestro blog de YouTube Project. Eh, ese tipo de cosas es lo que asesoramos. Un poco pues, ubicarlos en la ciudad y contarles un poco eh, dónde está cada cosa. 3. Eventos. Los colaboradores nos encargamos de realizar eventos en todas las ciudades. YouTube Project hace una gran cantidad de eventos de las cuales intentamos que todo el tiempo sean diferentes unas de otras, pero todas son increíbles. Bueno, normalmente hacemos como entre dos o tres eventos mensuales donde intentamos reunir a todos los estudiantes antiguos y a los nuevos para que se conozcan en diferentes tipos de eventos. Eh, hacemos barbacoas, pizza party o alguna caminata, picnics, podemos ir a jugar a, a los bolos o quedar en un pub para pa tomar cerveza. Con una actividad física, una paella. Y también un Better Together. Better Together, al final, la idea pues es que la, los estudiantes se conozcan entre ellos. Intentamos estar un poquito de todo. Pero las barbacoas creo que son como nuestra seña de identidad dentro de Central Australia. Hay veces que las combinamos con voleibol, con yoga, con bootcamp, con los Juegos del Hambre, que son muy divertidos, son juegos pues eso, que organizamos para, para pasar un buen rato y hacernos unas risas, porque son muy graciosos. Luego también eh, solemos hacer viajes de vez en cuando, de fin de semana a, la, a Fraser Island, a las Twitch Sunday. A partir de los eventos eh, los estudiantes se conocen, hacen amigos, hacen contactos, lo más importante son los contactos. Los eventos es un buen momento para conocer a otra gente y hacer contactos, buscar casa, eh, buscar trabajo. Que conocen a mucha gente y así hacen una red de contactos, que es muy importante en Australia. Yo creo que es interesante ese momento de conexión, también conozcan a otros estudiantes que llevan más tiempo, que tengan más experiencia. Cuando los estudiantes llegan aquí están solos, no conocen a nadie, es la mejor manera de, con de conocer a otras personas conocer también las experiencias de otros estudiantes, hacer networking, porque la mayoría de estos estudiantes ya... Están colocados, ya tienen trabajo, ya tienen donde quedarse, conocen a gente, conocen otras oportunidades que pueden ayudar a los nuevos estudiantes a que sea mucho más fácil su llegada, conseguir una habitación, una casa o un trabajo en algún puesto que haya vacante. Puede venir quien quiera, cuanto más mejor. Así crecemos nuestra red de contactos y además conocemos gente nueva en Australia y nos pasamos bien. Pues aparte de que para que se lo pasen bien, principalmente es eso, ¿no? para que hagan para que estén conectados y al final se cree una comunidad y, y nos ayudemos unos a otros. Y por último, el 4. Siempre puedes contactar con tu colaborador si te surge cualquier tipo de duda. Además, siempre vamos a estar viéndonos en los eventos.